para hacer el jame jame ja o para ser más precisos en el efecto es el láser cero de samus Aran. para los que no sepan que es eso pues es cuando samus junta toda su energía de su traje en un solo punto del arma y lo expulsa consumiendo cada partícula de energía ese ataque no se ha visto en juegos de metroid prime solo en el videojuego de super smash bros Braul, ese ataque como consume toda la energía de su power Suite, haciéndolo inservible lo tiene que desechar así que pues no es muy buena idea hacer eso en juegos oficiales de samus porque sería muy vulnerable bueno continuemos para iniciar yo tenía una muestra anteriormente, en esta ocasión la haré otra vez, solo dejaré a la modelo y el fondo alargado, lo dejaré en la descripción del video, bueno crearé el anillo de energía incinerándose en color amarillo, utilizaremos herramienta elipse en modo de trazado, esto es muy importante que esté en ese modo, tomamos herramienta pincel después de hacer el óvalo, presionamos la tecla enter, y aplicamos resplandor exterior así como en el ejemplo. aplicaremos partículas de energía como pequeñas explosiones con pinceles especiales de nebula aplicaremos al final aplicaremos el gran láser o bola de energía para ello utilizaremos herramienta elipse en modo de forma y haremos la forma siguiente con color blanco la clonamos y le aplicamos el filtro de desenfocar desenfoque de movimiento y damos el valor siguiente después aplicamos a la capa original un resplandor exterior de color azul neón miren los ejemplos Ahora toca turno de pequeñas partículas expulsadas, tomando herramienta pincel un tamaño muy pequeño en píxeles aplicaremos ajustes presionando F5, menú de pinceles y los colocamos al azar, así como en el video, aplicamos un desenfoque de movimiento y listo, Pueden clonar la capa para hacerla más visible, miren el ejemplo. que sería de esta imagen sin un buen destello, así que aplicaré este, todo lo utilizado en este video estará en la descripción del video, bueno espero les haya gustado el efecto Kame Kameha o la cercero de Samus Aran, bueno nos vemos hasta el próximo video, por favor. No olvides suscribirte si eres nuevo viendo mis videos y estás aprendiendo a usar el Photoshop. No dudes en suscribirte porque tal vez crearé uno que te servirá de mucho. Ayudaré con cualquier duda que tengas. Si me la sé, te la diré y si no, la investigaré y te la diré de la forma más sencilla y entendible. Bueno nos vemos y hasta pronto.